¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, ¿cómo están? Bienvenidos al cringe paranormal con Chuck, el fantasma paranormal del closet Espero que estén súper bien el día de hoy, estoy muy contenta de estar con ustedes nuevamente Y el día de hoy les voy a contar sobre un juego creepy que anda rondando o anduvo rondando por ahí Díganme en los comentarios si ustedes lo conocieron, lo jugaron, aunque no creo porque a raíz de tantas cosas extrañas que ocurrieron a partir de este juego Pues lo cancelaron, lo banearon de todos lados y pues murió pero yo les vengo a contar todo sobre esto esta vez Y espero que les guste mucho este video Recuerden suscribirse antes de que se vayan Porque subo cuatro videos a la semana Activen las notificaciones Donde dice en la campanita que llega a todos Para que cada que suba video, pues YouTube te notifique Y puedas venir a ver los videos paranormales, ¿ok? De este lado les voy a dejar rápidamente mi TikTok Ahí los espero Voy a empezar a subir historias de Whatsapp Ya que vi que ahí me andaban este, copiando mis videos y subiéndolos dije ah pues oigan pues es buena opción subir historias de whatsapp de un minuto rápidas o de varias partes por mi tiktok así que por ahí voy a subir y de este lado les dejo mi instagram qué les parece bueno es que les dije por historias de otro día que ahora soy súper adicta a among us entonces estaría súper padre eh, que les pasara yo el código de alguna sala quisiera y entonces síganme por allá porque pues ahí es donde les voy a decir todo esto para organizarnos y aquí en la parte de abajo les dejo mi Facebook, todos los días subo memes y demás cositas, y ¿sí? para los saludos y demás, así que ahora sí, vamos a comenzar rápido con el videojuego raro de hoy ¿qué? y bueno fantasmitas, el videojuego del que vamos a estar hablando el día de hoy se llama Mr. Mix o oh, señor revolvedor en español, más o menos así Ok, Mr. Mix fue un juego Que hicieron... Más o menos en los noventas, si ustedes lo bus buscan en internet, Mr. Mix, te va a salir un montón de opciones de Mr. Mix, descargar Mr. Mix, no sé qué, y pues videos sobre este juego. Si tú te pones a verlos, es que la verdad es que es un juego bastante simple, vamos a ponerlo así, o sea, como hecho para niños pequeñitos, por, eh, pues sí, la simplicidad del juego en sí, que básicamente se trataba de que eh, era un chef, el, de, el monito del juego era un chef, y para seguir revolviendo sus mezclas que hacía en el juego, tú tenías que completar la palabra que él ponía. Es decir, que si la palabra era animal y le faltaba la A al principio, tú tenías que adivinar y ponerla. Y pues ahí iba subiendo como que los niveles poco a poco, ¿no? De que en el nivel 1 necesitabas eh, 10 palabras, luego en el nivel 3... Bueno, pero aparte era 10 palabras por minuto que tú dices, vale, pues está, está sencillo, ¿no? Después pasaba... Nivel 2 ya eran 30 palabras, nivel 3 ya eran 50 palabras y después, o sea, como que brincaba mucho de un nivel a otro Porque nadie, nadie, se los juro que nadie pasaba del nivel 5 Que ustedes dicen, nivel 5 pues todavía debería estar súper fácil, pues no Nadie pasaba del nivel 5 porque te pedía nada más y nada menos que completaras 500 palabras en un minuto Lo cual pues era bastante imposible por más que quieras, yo creo que yo no podría ni con 100, y pues no, de ahí no pasaba absolutamente nadie. Y es por eso que se empezó a hacer un poco más difícil, pues los niños que eran pequeños, los que jugaban, pues ya no lo jugaban porque decían, pues para qué, si en el nivel 5 ya no podemos pasar absolutamente a ningún lado. Y es aquí cuando empieza a llamar la atención un poco a las personas más grandes, sobre todo por este, este detalle, ¿no? De que no pasaban del nivel 5 y ya que adultos empezaron a meterse un poco más en el juego, se dieron cuenta de lo creepy que era. En absolutamente todos los niveles tenía un sonido de fondo diferente pero era más gripe uno que otro, por ejemplo, en el nivel 1 parecía como un sonido ahogado de fondo, en el nivel 2 no tenía absolutamente nada de sonido, en el nivel 5 sonaba, pues sí, como si fuera una secadora de cabello, pero súper distorsionado, o sea, la música no era como propia para un videojuego, pues, de niños. Ahora, ¿qué pasaba? Pues que los niños comenzaban a decir... Que tenían pesadillas con el señor que parecía el chef de Mr. Mix Y, eh, o sea, se despertaban en la noche muy asustados De que habían tenido pesadillas con, con el mono este, con el chef Y los papás al preguntarle Oye, hijito, hijita, pues O sea, ¿qué, ¿qué pasa en tus pesadillas? O sea, ¿por qué le tienes tanto miedo? Ya no querían jugar nada Porque cabe resaltar que estos sonidos que se escuchaban mientras tú estabas En el juego, al parecer esos sonidos eran a propósito para que hicieran algo en tu cabeza, ¿ok? O sea, como que tenía un efecto así como subliminal sin tu, pues sí, sin darte cuenta y los niños empezaban a reportar este tipo de situaciones en la noche de que les daba pesadillas y los niños decían, es que Mr. Mix se aparece en nuestras en pesadillas y nos dice que le guardemos un secreto y todos así de ok, pues sí, pero ¿cuál es el secreto? Ningún niño soltó a sus papás cuál era el secreto. Hubo de hecho varios casos reportados supuestamente donde los niños eh, de reportar tantas pesadillas de que ya les estaba creando un problema, pues ya... Acababan en un psiquiatra o un psicólogo Y ahí ellos como que se quebraban y decían que Mr. Mix los atormentaba muchísimo Que les daba mucho miedo y que efectivamente pues les daba a... Pues sí, a guardar como secretos, pero pues seguían sin decir qué secreto era A raíz de esto, pues él empieza a hacer una mala famita al videojuego, ¿no? Pues sí, nadie lo quería comprar Y el videojuego poco a poco como que queda en el olvido Como ustedes saben yo tengo un ligero problema de obediencia Entonces si la gente a mí me dice Oye, no vayas a buscar esto porque puede que le pase algo malo a tu cabeza O a tu computadora o lo que tú quieras Por eso eh, fui a buscarlo y encontré varios links donde supuestamente estaba el juego original, yo lo seguía y es que no me llevaba a ningún lado, todas las páginas donde estaba el juego ya las bajaron, o sea, la página ya ni existe, el juego no existe, tienes que hacer un malabar de cosas como para descargarlo y aún así no estás seguro de que sea la versión original, ¿por qué? Bueno, resulta ser que a raíz de todo esto que les estoy platicando de los niños y de las pesadillas y Mr. Mix en los sueños y dándoles secretos y demás, pues un grupo de personas, ya que el juego estaba como que casi extinto, pues no quiero decir hackers, pero a lo mejor sí como expertos en videojuegos, lograron como que encontrar el juego otra vez, descargarlo y ahora sí como de que, a ver, vamos a bajar códigos y demás para ver qué es lo que pasa después del, del nivel 5 cómo es posible que absolutamente nadie haya podido pasar del nivel 5, pues qué es lo que pasa después, cuántas palabras te pide, por qué es tan imposible bueno, el caso es que logran descifrarla ra, ra, ra, empiezan a jugar no sé cómo, con códigos o hackeos al juego, no sé, logran pasar del nivel 5 y lo que llegan al nivel 6 es todavía eh, peor. Y dejen ustedes que sea peor como por que te pedía 5.000 palabras en un minuto o algo así. No, sino simplemente por el sonido que se escuchaba de fondo. Se descargaron un montón de archivos... De este juego en la computadora de las personas, o vamos a ponerlo de los hackers, que estaban tratando de pasar el juego. Y ellos pues salir a fijarse como de que a ver qué archivos se acaba de descargar este juego. Pues eh, eran como puras fotos y videos. Una pues de gente como en agonía. O sea, sufriendo bastante. Y dos de caras como muy deformadas. Pero pues no por computadora o de chiste. O sea, como que una imagen muy traumante seguido de este sonido que dicen que si de por sí en los niveles del 1 al 5 era un poco como imposible estarlo oyendo seguido seguido, seguido, porque te causaba cierto daño en los oídos o así como que algo te pasaba, el caso es que no podía soportar el sonido, este o sea, los dejó hospitalizados totalmente porque no aguantaban, no aguantaban el ruido y todos quedaron como muy perturbados, pónganle ustedes que era un grupo de cuatro personas, todos quedaron perturbados después de, de salir de su Respectiva hospitalización por lo de los oídos o porque quedaron perturbados o cosas así, o sea como para calmarles el ataque de pánico y demás uh, Pues ya, como que desaparecieron totalmente, ya nadie nadie supo nada de estas personas y pues ya, ok Varios años después hubo un reporte de una persona que trató de robarse a una niña de 8 años de un centro comercial o de... Pues sí, de estas tiendas como Walmart o cosas así, ¿no? Hubo un supermercado que se la trató de robar, afortunadamente eh, pues los policías llegaron y todo bien, o sea, no, no se la alcanzó a robar y se llevan a esta persona, pues, a la policía, ok Bueno, primero, antes de seguir, quiero que vean bien como que la apariencia del monito, eh, pues del chef que sale en este juego Tiene así como que su carita como redonda Su sombrero de chef, la vestimenta que trae y demás Es como se visten los chefs, pues para trabajar y demás Pues así exactamente andaba vestida esta persona, ¿ok? Traía su sombrero, eh, que no me acuerdo ahorita cómo le llaman, katana no, no me acuerdo, katana, es una espada, no me acuerdo es que mi hermana usa, pero es que no me acuerdo cómo me dijo que se llamaba y pues su uniforme y todo y cuando le preguntaron, oye, ¿y tú cómo te llamas? o ¿por qué trataste de hacer eso? el único que, que contestó fue I'm Mr. Mix o sea, soy Mr. Mix y ya que encontraron quién era esta persona esta persona que decía ser Mr. Mix era uno de los cuatro hackers que lograron pasar del nivel 5 entonces, a raíz de esto, ahora sí, cualquier rastro del juego original de Mr. Mix ya valió. Yo traté de descargarlo, no les voy a decir que no, ustedes ya me conocen, tengo que intentar hacer cosas de este estilo... Y les digo, di con varias páginas, varios links, no llegué a ellos Y después me dieron como, ah, en este archivo sí lo puedes descargar Y yo así como, después de mi último hackeo, no estoy tan confiada en seguir este tipo de cosas Y descargar cosas extrañas Supuestamente en los comentarios que, que leía era que sí lo podían jugar Pero efectivamente se descargaban archivos en tu computadora No pasaba nada de que te hackearan y demás Pero esos archivos al tratar de borrarlos como que pues sí, alteraban el software de tu computadora y pues ya no se podía hacer nada. Entonces, no me quiero arriesgar. Hasta estoy pensando en comprar tipo otra computadora usada, lo que sea, como para este tipo de cosas que si pasan, o sea, así de que me hackeen o demás, pues no tener nada abierto, nada de información personal como para que no ocurra nada. Así de que, ah, pues, pues ya se descompuso, me la hackearon o lo que sea, pero pues ustedes, ¿cómo ven? ¿Buscarían el juego de Mr. Mix? ¿Han jugado el juego de Mr. Mix? ¿Sabe alguien que haya jugado el juego de Mr. Mix? Díganme todo en los comentarios. Tengo como otros dos juegos también así que están raros. Pero díganme si les gustaría que les contara también de sus videojuegos. Obviamente me encantaría jugar este juego para ver si es cierto. A mí me gusta comprobar todo de primera persona, o sea, yo... Pero pues dudo que lo pueda conseguir, la verdad es que es muy difícil y no quisiera que mi computadora resultara afectada porque pues, les digo, hace como dos meses me hackearon, entonces pues no, no gracias. Y bueno, fantasmitas eso ha sido todo por el video de hoy, espero que les haya gustado mucho. Les digo suscríbanse para que cada que yo suba videos pues les notifique y si quieren jugar Among Us conmigo pues ahí este... No me critiquen que todavía no soy muy buena, pero sí estoy muy traumada, eso sí, con el juego sí estoy muy traumada. Por ahí ya hacemos un grupo, les paso el código para que puedan llegar y pues jugamos un ratito. Los quiero mucho, nos vemos al siguiente y sus saludos van hasta el final. Besitos y también les dejo un código de SHEIN que es de la blusita que traigo hoy. Por si les interesa un 15% de descuento en las compras de ropa que les guste, pues ahí se los dejo, ¿ok? En la descripción. Los quiero mucho, nos vemos al siguiente. Besitos. Hello fantasmitas, perdón el sonido de fondo, pero los saludos de hoy son para Rodolfo Zapatero, para Sobin, el aguacate, para Yanela Yasmín, para Dayana Guerra y por último, pero no menos importante, Perla Luna y los seis comentarios que pusieron el emoji secreto. Recuerden que esto lo doy por historias de Instagram cada que yo subo video. Los quiero mucho, nos vemos al siguiente.